Desde muy pequeña eh, me ha gustado porque yo iba a casa mi tía bisabuela a llevarle los domingos una pequeña botella de butano, a cuidarla un poquito, a vaciar el pozal que ella hacía sus necesidades, eh, a llevar el carbón para que encendiese el brasero, entonces a mí me encantaban la, las cuevas porque iba así. Se estaba tan calentito en invierno y tan fresquito en verano, ¿no? Y luego mi tía tenía una silla que salía a estar con las tres vecinas a la fresca, ¿no? Entonces tengo muy buenos recuerdos de las cuevas y el brasero. El brasero, me acuerdo sentarme con mi tía y ese calorcito, ten en cuenta que las coberas eh, digamos que era la parte más marginal, ¿no? porque estaban las coberas en las de las, los de las casas, ¿no? Eh, yo veía que allí, pues, la gente se relacionaba más entre los coberos, ¿no? y los coberos eran bastante guasones. Mi bisabuela, imagínate, venía y yo le decía a la abuelita del Mocoret, porque iba con un pañuelo negro. Y me cantaba, <risa> vaya canción de cuna, ¿no? Mañana es domingo que viene el tío Pingo con una gitana que tiene las tetas como una campana. Que eran todos una piña. Si uno tenía un problema, ahí estaban todos. Les gustaba mucho juntarse la familia a comer. O que fuese fue, Fesor Dinas. O cuando llegaba Semana Santa, hacían coques fines, escudelláes, todos juntos. Y luego las coberas, ya creo que te he comentado que vivían, habían muchos soldados, ¿no? Aquí muchos cuarteles. Entonces, para poder ir adelante... Eh, pues que hacían, lavaban la ropa a los soldados, más de una mujer, casi todas, muchas, la mayoría eran madres de leche de mucha gente de Valencia, que allí eran, a ver quién tenía la cueva más limpia tenía que trabajar mucho porque cocinaban, imagínate, para hacer ahí con cazuela de barro las comidas no en cambio si los chiquitos no veías mucho jugar con las tellas quién se lo podía permitir, con las canicas, pero las de ellas. Y era pequeña y me impactaba que mmm, mi tía abuela me enseñase eh, que tenía como un hábito para cuando muriese. A veces lo hacían muchas coberas. Y también habían mujeres coberas que iban con un hábito de color lila, que era porque hacían una promesa y entonces de por vida lo llevaban. Es muy importante de dónde vienes. Nunca debes de renunciar. Hoy hoy es un orgullo decir que eres cobera. Mi ilusión es volver a una cueva. Y me emociono. Me emociono porque ya te digo, me gustaría un mes que me dejaran una cueva y yo la blanqueaba. <risa> y estaría feliz ahí.